Aquí para decir que basta que hay que actuar ya frente a la emergencia climática que estamos viviendo y que no se están tomando las medidas suficientes De la mesa los recursos necesarios para que los países que menos han contribuido a la situación actual y que más están sufriendo los impactos puedan afrontar los impactos del cambio climático.